Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, también conocido como Gregorio Vázquez de Arce, Santa Fe 9 de Mayo de 1638-1711, fue el pintor más importante de la época colonial española en Colombia. Trabajó durante una era dominada por el estilo barroco hispanoamericano que prosperó a partir de 1650 hasta 1750. Vázquez ha sido considerado como el pintor más grande proveniente de Colombia. La mayoría de sus pinturas son religiosas en naturaleza, con temas que incluyen la vida de Cristo y de la Virgen, de los santos y de las escenas del Nuevo Testamento. Gregorio Vázquez de Bastice nació el 9 de mayo de 1638 en Santa Fe, Nuevo Reino de Granada, hoy Bogotá, Colombia. Creció en esa ciudad en la sociedad criolla que se estableció en 1630. Descendiente de una familia de ascendencia andaluza, su familia era inmigrante de Sevilla, España, estableciéndose en América del Sur en el siglo 16. El área donde Vázquez creció tenía una cultura vibrante y artística, esto influenció grandemente al joven artista dándole un ambiente propicio. Estudió en el Colegio Seminario de San Bartolomé con los Padres Jesuitas y luego en el Colegio Gaspar Núñez de los Padres Dominicos. Sus primeras lesiones de pintura la recibió en el poder de los Figueroa, del cual fue expulsado por envidia de su maestro en 1658. De su matrimonio con doña Gerónima Bernal, tuvo un hijo a quien bautizó con el nombre de Bartolomé Luis. En 1701 fue apresado y condenado a prisión por haber participado en el rapto de doña María Teresa de Orgaz amante del leidor de la, la Real Audiencia, don Bernardino Ángel de Izuza y Eguiluz, a quien también recluía en el convento de Santa Clara por orden del arzobispo de Santa Fe. Al salir de la cárcel se vio reducido a una gran miseria. En 1710 enloqueció definitivamente y no pudo volver a pintar. Falleció en 1711 en Santa Fe de Bogotá a los 73 años de edad. En 1863 se colocó una placa con activa en la casa en la que nació, Calle 11, número 399, que dice: En esta casa vivió y murió Gregorio Vázquez Ceballos, Bogotá, su patria. Sondra tributándole este homenaje a. Abril 23 de 1863 Gracias por tu visita al canal Vuelve pronto